Voy a crear ahora un paisaje nocturno, para ello lo primero que vamos a hacer es crear nuestra carpeta de trabajo, la voy a llamar 00paisaje, donde voy a guardar el, el proyecto. Bien, voy a Gimp, creo un archivo nuevo, de 500x500. Y en opciones avanzadas elijo color de frente para que sea negro. El color de frente es negro, el de fondo es blanco. Voy a poner un comentario. Ahí tenemos. Creo una capa nueva. La voy a clonar del anterior con esta opción porque también quiero que sea negra y le voy a llamar nubes en la capa nubes voy a generar una turbulencia una turbulencia perdón con un filtro de renderizado el de nubes y la nube que voy a generar es de plasma Vamos a fijar la turbulencia entre 2 y 3, por ejemplo 2.5 y pulsamos en aceptar. Ahora voy a hacer que estas nubes eh, se conviertan en una turbulencia de color azul, así que vamos a colores, colorear. Y vamos a mover los deslizadores. Estaré siendo un color azul muy oscuro. Ahí estaría el azul. Y nos vamos hacia el gris. Demasiado gris. Por ahí. Bueno, vamos a aplicar un filtro de desenfoque gaussiano, difuminar. quitamos la marca del enlace para hacerlo independiente. Y horizontalmente, vamos a aplicar 40 y verticalmente 10. Vale, de tal forma que en vez de ruido pues ya nos queda una especie de nubes. Ahora sobre la capa nubes, <coughs> vamos a añadir una máscara, que es un filtro de tal forma que el blanco deja ver lo que hay en la capa y el negro lo oculta. Pulsamos añadir máscara de capa y elegimos que la máscara sea blanca. Ahí estaría la máscara. A continuación con la herramienta de Mezcla, vamos a crear un degradado de arriba abajo, utilizamos el que viene por defecto, que es de frente a fondo, de forma lineal, aquí habría muchos más degradados, el que vamos a usar es este de aquí, frente a fondo, de forma lineal. Y trazamos una línea de arriba abajo sin llegar hasta el final. Bien, si pulso la tecla control, lo que me permite es ir a saltos y que la línea recta sea perfecta. Pues hasta aquí. Creamos una capa nueva. de color de frente, que va a ser negro, la vamos a llamar estrellas y la vamos a crear de forma parecida a otro ejercicio que hay con un filtro ruido ruido RGB quitamos el independiente, ponemos los deslizadores a 0.5 Después en colores aplicamos brillo y contraste. Menos 100 y 100. Y aceptamos. Para dejar ver el fondo. En la capa de estrellas, cambiamos el modo y elegimos clarear solo, de tal forma que el negro se hace transparente y solo deja ver las estrellas que son blancas. Vamos a crear una nueva capa transparente que se va a llamar montaña. Y sobre esta vamos a utilizar la herramienta de rutas para crear pues, una curva que va a ser nuestra montaña y que después podremos perfilar. Si no me gusta cómo ha quedado la ruta, voy a la pestaña de rutas y la puedo eliminar. Y empezar otra vez. Bueno, pues así podría funcionar. Lo siguiente que voy a hacer es dar al botón crear selección a partir de una ruta de tal forma que me crea dicha selección. Ahora utilizando el cubo rellenamos con color de frente rellenar la selección completamente y de esta forma pintamos de negro la montaña. Y ahora seleccionar nada ya nos quedaría la montaña y el cielo. Lo único que nos queda es agregar la luna que la vamos a hacer con el filtro de Supernova que están luces y sombras. Vamos a poner la luna en este lado, un tono aleatorio cero, y el color vamos a elegir más bien un color blanquecino o gris, y podemos dejar los valores que aparecen por defecto o bajarlo un poquito más. Son radio 15. aceptar. Y ahí tendríamos nuestro paisaje. Voy a guardar el archivo para luego poder trabajar sobre él si lo necesitase. Y también lo voy a exportar a formato final. Esta es la imagen final que he obtenido.